Bienvenidos a la tercera entrega de esta serie de videos llamada resolviendo integrales esta vez por el método de cambio de variable o sustitución nos dicen que encontremos la sustitución adecuada Y resolvamos la siguiente integral que nos presenta La integral de arcoseno de la raíz de x sobre la raíz de x Por 1 menos x, todo por dx Para esta integral utilizaremos tanto la derivada del arcoseno Como la derivada de la raíz de una función La derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado Y vemos que se va pareciendo un poquito a lo que pues está en la integral ¿no? Y pues también utilizaremos la derivada de... La raíz de una función Que en este caso sería 1 sobre 2 Por la raíz de la función Por la derivada de la función ¿Vale? Hasta ahí todo claro Todo correcto también utilizaremos la integral de x a la n que para vale, esta es bastante básica y creo que si estás en este curso es porque ya por lo menos la conoces o algo así, si no la conoces recuerda que abajo en la descripción hay una tabla de derivadas e integrales que te dan todos estos datos que te estoy diciendo en el video, entonces tenemos que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 bastante sencillo la verdad, para esta integral es conveniente aplicar el siguiente cambio de variable, que es lo que nos piden en el problema inicial, hacemos u un... Igual a coseno de la raíz de x A ver, probemos suerte Tal vez funcione Para esto derivamos ambas partes de la igualdad ¿Vale? Al derivar tenemos que la derivada de u Pues es de u y la derivada del arcoseno de la raíz de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x y se preguntarán ¿por qué x? si en la regla de derivación nos dice que es u cuadrado claro, en este caso tenemos que el ángulo del arcoseno pues es raíz de x y al elevarlo al cuadrado pues la raíz se cancela con el exponente y nos queda simplemente la x ahora todo esto lo multiplicamos por la derivada interna que es donde usaremos la derivada de la raíz de una función en este caso sería 1 sobre 2 por la raíz de x por dx Continuamos. Ahora vamos a simplificar un poco lo que encontramos, es decir, multiplicar cada parte de este producto. Bien, al multiplicar lo que derivamos y simplificarlo un poco obtenemos la siguiente expresión. du es igual a dx sobre 2 veces raíz de x por la raíz de 1 menos x, que es bastante similar a algo que tenemos en la integral que nos presentan ya que el 2 no hace nada a la derecha podemos pasarlo a la izquierda a multiplicar y en la parte de abajo de esta fracción simplemente ingresamos la raíz de x dentro de la raíz eh, pues elevándola al cuadrado y así nos queda bastante, bastante pero bastante parecido a lo que tenemos en la integral original ahora simplemente vamos a sustituir a la hora de sustituir debemos tener en cuenta lo que planteamos al comienzo es decir que el arco seno de la raíz de x es igual a u y que 2 por du es igual a dx Sobre la raíz de x Por 1 menos x Y dadá, nos queda algo Bastante, bastante diferente A lo que encontramos en un principio Que es una integral bastante sencilla Vemos que tenemos un 2 como una constante que está multiplicando A u que es una variable Entonces podemos sacar el 2 de la integral Y que quede multiplicando toda la integral de la siguiente forma Y tará, nos salió Algo bastante, bastante diferente A lo que teníamos al comienzo De el problema, ya no está intimidante, ahora nosotros mandamos. Bien, bien, bien bajemos un poco los humos y vamos a resolver esta integral, para ese problema que nos queda es conveniente sacar el 2 de la integral como una constante ya que la integral es una función lineal y nos permite por linealidad sacar esta constante sin que afecte en absolutamente nada al resultado final ahora nos queda una integral bastante sencilla, la integral de u por du que como vemos en los recursos es bastante parecida a la integral de x a la n solo que en este caso n es 1 así que aplicando lo que tenemos nos quedaría que la integral de u por du es igual a u elevado a la 2 sobre 2 Es decir, n más 1 sobre n más 1 Y bien, cualquier persona con un poco de optimismo diría que el problema ya está resuelto Pero no Bien, ahora podemos simplificar distribuyendo el 2 en esto que tenemos dentro de los corchetes, ¿no? Eh, al multiplicar queda que este 2 se cancela con el 2 de abajo y multiplica la k y una constante por otra constante, pues nos da otra constante, sí, he dicho muchas constantes, y en este caso la, llam la llamaremos c, de esta forma. Entonces tenemos que 2 veces la integral de u por du es igual a u cuadrado más c, donde c es igual a 2k. Esto ya no lo tendremos más en cuenta y simplemente lo ponemos para que quede bonito el problema. Ahora el verdadero problema, volver a la variable inicial. En este caso es bastante sencillo ya que habíamos planteado que u era igual al arcoseno de la raíz de x, en este caso simplemente reemplazamos arcoseno de la raíz de x donde está u como si fuese un reemplazo en cualquier otra función y nos queda así, que la integral del arcoseno de la raíz de x sobre la raíz de x por 1 menos x por dx es igual al arcoseno cuadrado de la raíz de x más c. Y bien, eso fue todo por este video, espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y lo más importante que yo me haya dado a entender para que, que se te haga fácil resolver este tipo de problemas cuando te los pongan en el colegio o en la universidad o en donde sea que estés estudiando y viendo de integrarlos y recuerda que en la caja de descripción te dejo el pdf de este problema que resolvimos para que tú mismo lo analices y pues, a, a, no sé, para lo que te sirva Rápidamente dejo las tablas de Matesla y las redes sociales de Matesla donde puedes encontrar tanto memes como publicaciones bien chidas y muchas cosas que puedes descubrir, por dios, hay historias bien chironas y bueno, algo que descubrí de otro youtuber que también enseña matemáticas o por lo menos las muestra es disfruta el meme.